¡Ya antojaron! ¡Revelienza! ¡Mírame a los ojos! ¡Yo estoy suculenta! ¡Hija de puta! que ¡Está muy <tose> ¡Joder! ¡Esa sonrisa no deja de enamorarme! All done. Ah, Bipitola! <laughs>